Hola a todos, bienvenido a Channel Share Spanish, feliz año nuevo. Este video te muestra tres soluciones. Método 1, quitar iPhone no disponible con 4Yuki, es muy conveniente y rápido. Hoy te enseñaremos cómo solucionar iPhone no disponible. ¿Qué hace iPhone no disponible? Cuando ingrese contraseña errónea muchas veces, iPhone va a permanecer este nota. En primer lugar,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 Después de desbloquear, activa iPhone según tus preferencias. Método 2. Desbloquear iPhone no disponible.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 Por último, activa iPhone según tus preferencias. El video de hoy ya ha terminado. Espero que este video te sea útil y te deseo todo lo mejor para el nuevo año.